Me llamo Yonald Aldazábal. vengo de la Universidad de Mondragón, que está situada en el norte de España del País Vasco. Y bueno, mis ámbitos de especialización son la estrategia, el desarrollo de negocios y la gestión del talento y el conocimiento de las personas. Y son las tres áreas pues un poco que, que se están trabajando y se van a trabajar a lo largo de la semana. Sí, efectivamente, eh, definimos el modelo de negocio como la forma que tiene un conjunto de personas y una organización para competir y plantear su propuesta en el mercado. ¿no? Los modelos de negocio eh, se tornan maduros, se tornan competitivos, se tornan no competitivos y a veces pues, bueno, es eh, fundamental eh, analizarlos, es, ser consciente de ellos porque a medida que una empresa va desarrollando su actividad a lo largo de los años parece que se torna con una lógica de funcionamiento que es la que habitualmente se ha hecho. ¿no? Sin embargo, esas lógicas eh, pueden resultar siendo atractivas en el mercado o no. Eh, por tanto, eh, la lógica de la semana parte de ser consciente de cuál es la lógica de negocio de, ca de cada organización e instaurar mecanismos o criterios y métodos para tratar de replantear esas lógicas de negocio siempre eh, teniendo como base el desarrollo de las personas dentro de la misma. ¿no? Ajá. Bueno, desde lo que corresponde a lo que es el Grupo Mondragón y la experiencia de cooperativa de la que partimos eh, planteamos la forma de trabajar o la forma de concebir la organización empresarial bajo unos parámetros de componente social muy importante. ¿no? En ese sentido eh, entendemos que si bien desde eh, la historia en las escuelas de negocios se ha entendido que la lógica de una organización es generar beneficios y rentabilidad, nuestro enfoque desde un primer momento es que la rentabilidad y el beneficio es una consecuencia de otra serie de elementos. ¿no? Por tanto, el desarrollo del talento de las personas y el entender una, eh, la empresa desde una visión humanista es un elemento fundamental que funciona como base de nuestro trabajo. ¿no? Es por ello por lo que hablamos de estrategia, hablamos de mercado, hablamos de rentabilidad, pero siempre bajo una lógica de entender a la persona como centro. ¿no? Y si bien es verdad que entender a la persona como centro es un concepto que se utiliza casi vos populis está muy manido, precisamente la reflexión a lo largo del curso viene de derivada de que, cuál es el rol de la persona en la empresa y en qué medida la cultura de una organización Afecta la forma en la que nos organizamos y finalmente la forma en la que competimos en el mercado. ¿no? Por tanto, las tres variables de estrategia, que es orientación de mercado, estructura, cómo nos organizamos y cultura, que es los hábitos y comportamientos de las personas, que las personas tienen en las organizaciones, son las tres variables sobre las que pivota todo tipo de reflexión que estamos llevando a cabo. ...a lo largo de la semana, básicamente. Eh, y si bien puede haber lógicas de negocio... ...orientadas a una zona geográfica muy concreta... ...por ejemplo, pues, ser, eh, hay ciertos servicios... ...que están muy orientados a una comunidad... ...a una zona geográfica eh, concreta. Siendo esto así, eh, también es verdad... ...que el campo de, actua de actuación... ...desde un punto de vista positivo... ...así como el que, en el que estamos compitiendo... ...pues ya es mucho más amplio. Y esto presenta tanto oportunidades como riesgos... ¿no? Eh, lo que sí, sí que es verdad que es la entrada de la competencia por, por parte de países que no son el nuestro, así como nuestras posibilidades para ir a ellos, eh, lo que hace es un campo de juego aún más complejo, con más variables que las que teníamos inicialmente, y por tanto el ser competitivo y plantear propuestas atractivas al mercado se torna aún más difícil, porque sí que es verdad que a nivel internacional la gente no está dormida y los planteamientos que hacen las organizaciones pues, eh, y distintas empresas pues, resultan a veces mucho más interesantes que los nuestros. ¿no? De ahí que en ciertas coyunturas pues la entrada de producto del exterior pues pueda poner en serio riesgo la competitividad de nuestro negocio. ¿no? Sin embargo eh, abogamos por evitar papeles victimistas y tratar de ver la globalización como una forma u oportunidad que nos pueda hacer desarrollarnos. ¿no? Por lo demás eh, eh, quedarnos quietos y, y llorar por el hecho de que hay eh, otros competidores que vienen del exterior entendemos que es una postura eh, que puede resultar razonable pero que es poco útil a medio y largo plazo por tanto eh, solo nos queda aprovechar e identificar qué posibles oportunidades nos puede dar el hecho de competir a un nivel global desde un punto de vista de desarrollo ¿no? y ahí mantenemos la lógica de, desde nuestra identidad ...desde nuestras capacidades y de nuestras competencias... ...que tiene cada organización, cada zona y cada nacionalidad... ...pues es tratar de, de partir de ahí no... ...para poder ofrecer alternativas que puedan resultar interesantes... ...y mantener empleos o crecerlo en ellos. De hecho, por último, si hay un eh, elemento objetivo... ...que puede demostrar la, el, el, la experiencia de las cooperativas de Mondragón... ...es que estar en el exterior y operar en el exterior ha sido un mecanismo fundamental para intentar mantener los empleos en origen y no solo mantenerlos sino crecer en ellos. ¿no? Bueno, la experiencia cooperativa de Mondragón es una experiencia que eh, nace en una, eh, en una época de, de, de posguerra civil y es, eh, ahora mismo podríamos decir que es la experiencia cooperativa más importante del mundo sobre todo y diferenciándose sobremanera en el desarrollo de cooperativas centradas en el ámbito industrial. ¿no? Bueno, si bien, eh, si bien ahora es una experiencia cooperativa que supera el centenar de cooperativas y unos 86.000 empleos, eh, sí que eh, en, eh, en la razón de ser, de la forma de hacer empresa, está la persona en el centro, la rentabilidad como consecuencia, la generación de empleo como una de las máximas del desarrollo empresarial y unos elementos y formas de gestión donde la participación de la persona es algo consustancial a la lógica de hacerla, ¿no? tanto desde un punto de vista de estructura societaria como de dinámicas a la hora de eh, desarrollar las decisiones que toda empresa va, va tomando pues, a lo largo de su devenir. Bueno, si algo... Eh, la Universidad de Mondragón es una universidad pequeña, humilde en el sentido, pero si nace con una vocación es con la vocación de aportar a la empresa. Entonces, eh, nuestra actividad eh, que denominamos como transferencia o ligazón de la empresa es la razón de ser de la universidad. Eh, por tanto, entendemos que es fundamental que la concepción habitual de la universidad como un estamento separado de la, de la, de, de la empresa eh, se vaya rompiendo y vaya estableciendo eh, lazos a través de distintos mecanismos. ¿no? Si bien el, de, eh, la, la, el desarrollo de cursos de formación ha podido ser habitual, eh, hay que imbricar en el ámbito de grado, posgrado, investigación y transferencia la relación con una, en la empresa eh, a través de distintos ámbitos y mecanismos ¿no? y es en esa profundización en la que eh, eh, sí que podemos decir que aunque la Universidad de Mondragón sea humilde sí que tiene cierta experiencia en este ámbito no solo avalada eh, desde un punto de vista de opinión personal ni de nuestra universidad, sino por las propias consideraciones de organismos internacionales que tenemos al respecto. ¿no? Entonces, hay que romper los estan estamentos estancos, hay que tratar de establecer lazos, las personas de la universidad tienen que estar embrencadas en la empresa y las actividades que se hacen con la empresa tienen que trascender de los cursos de formación habituales y se es en esa vía en la que ya hace ya un par de décadas que estamos trabajando de forma intensa y que entendemos que, que, hay que, que hay que seguir en ello.